¿Usted sabe quién es el querido? Sí, sí. El sí. querido, un personaje muy pintoresco de Puerto Plata, fue diputado, creo que es también candidato a diputado por, por Puerto Plata, del PLD, el que, el famoso hombre que, vamos a buscar una foto para la gente sepa quién es, el pobre querido, eh, el hombre que supuestamente tenía una segunda base, eso por eso se hizo famoso, porque él dijo, yo tengo una segunda base y discutió con un hombre porque le quitó la guagua, es el querido. Él también participa en el programa Más Roberto. Mi querido, muy querido. No, no, no es una buena gente. El querido eh, eh, eh, es, es afable. El querido no sé si era que estaba en un sitio y se adelantó de la fila o fue que enamoró a la mujer de un, de un señor. Lo que hay que querido, le han acabado de dar un trompón en la cara. Mira, ahí mismo en un lugar, en un local comercial, que todas las señoras más se voltearon y dijeron: Pobre querido, ya no vamos más Roberto el domingo que viene. Vamos a ver el video, mire señores, ahí está el querido, querido que tiene la, la, la, la, la, la, la, la corbata, mire señores, ay hombre, pobre querido, señores, porque querido, querido buena gente, señores, querido buena gente, no sean así, eh, Rolanda se está riendo, querido, no, ay gente. hombre, no, no, el pobre querido, mira, no, no sé cómo no se fue de lado el pobre, ¿cómo que no se fue de lado, oye? Dale cámara lenta para que tú veas ahí no se puede lado. Mira, dale cámara lenta para que tú veas. ¿Cómo que no se puede lado? Pobre hombre, así tan chiquito como yo que ¿Sí? sé yo. Ay, ¿que Dios no Dios puedes Dios Dios Oye, blanco que no se puede lado. Mire. Eh, que no. Entonces, gracias a un video que subió nuestro amigo y hermano mío, mío personal, José Peguero. Él lo subió, pero quien lo subió fue el señor Jonathan Castillo. El querido da su explicación. Da su explicación de lo que sucedió en esta pelea que no fue entre Mike Tyson y Mike Weather, sino entre El Querido y el hombre celoso. Vamos a escuchar lo que dice El, el Querido. Un señor extranjero celoso. Me agredió. Yo como no tengo actitud de salvaje, ni tengo actitud de boxeador, eh, no podía responder con los no métodos y simplemente procedía a lo judicial y consecuentemente creo que me porté con el mayor nivel de licencia posible de cordura y de comedimiento. Eh, consecuentemente eso es lo que ha pasado, y yo creo que ahora hay que tener detalles él porque aunque me agredió, me agredió aquí, sin embargo, hay una especie de proceso penal contra él que difícilmente lo pueda ganar el Fue de sorpresa, yo puedo equivocar, fue de sorpresa, fue de sorpresa porque yo estaba pagando una caja y él me ofendió como tres veces y después procedió a agredirme. Yo lo que decía era repréndelo, señor, repréndelo, señor. Y entonces pues él procedió y me agredió. Pero yo no podía responderle con ese mismo nivel de legítima defensa porque no es el fue el querido. Tengo la palabra, tengo los procesos judiciales para tramitar mi problema con Era peso completo o peso pero, pluma? Digamos que más o menos igual que mi querido José Llega. Había orden de alejamiento? Había orden de alejamiento. No, no, no, por respecto a esa persona no. Había la segunda base por el medio. Eh, yo juego deporte, pero en ese caso no estaba jugando. <risa> <risa> Señores, miren, los Dale. Ya, querido. No, se pero, pero, pero ni Félix Sánchez le llevaba. Ay, no, qué juillía. Pero, Dios pero Dios mío. querido, es un hombre pacifista. ¿Eh? Sí. Muy, muy pacifista oye lo que dijo yo no podía atacarlo de la misma forma porque o sabe hace una explicación <risa> medio rara sí <risa> de la misma forma pero procedí como dice querido de manera eh, legal entonces él, él vino y puso una querella por violencia al señor que lo agredió, cuando le decía la pregunta, que si fue por una segunda base, dijo, dijo que no está jugando pelota. Entonces, eh, eh, eh, inteligente, querido. Eh, eh, eh, se salió debajo de la patana. Eh, eh, fácil. De manera fácil. Pobre querido, él sabía que le iban a acabar. No, no, no, no. Pero querido fue muy inteligente porque aunque él se haya mandado, ahí se ve que él se mandó porque no, no que quería él problema. Se se no, él se, mira, él se fue caminando, él se mandó porque que cuerpo, sabe que lo iba, que él cuerpo, sabe que le ¿no? que iban a noquear. Por eso fue, no, pero él fue muy inteligente porque si él hubiese respondido, reaccionado, entonces hubiese sido peor porque él sabe que dicha demanda que él ponga iba a ser ganada porque ahora, él no ahora, respondió. Ahora, y ahí están las evidencias cuando él, esa persona agrede al, al querido. Van a ser unos premios de que premios Tituá. Nominados <ríe> Cristian Casablanca. <ríe> Ay, Dios, Dios. <ríe> Cuando le dieron el pecozón a aquel. Segundo nominado. <ríe> el querido. El querido. Bueno, bueno, no, cuando no, no, le dieron bueno. su pecozón en supermercado. Y tercer nominado, el Pariguayo con suerte, cuando Mami Jordan anoche en el programa de los Radio le dio su pecozón. Eh, eh, señores, ¿eh? ¿Fíquen es eso? ¿Sí, ¿Tú lo no supiste? Ah, sí. no, ya le el padre del paraguayo con suerte, el marido de Mami Joida. Lo tabaneó y lo sacó del estudio. ¿Eh? Esta Ay, la gente Dios. son, ¿eh? Y, ah, cuarto nominado, mi amigo. Hey, mi amigo Ron y Jiménez, ¿Eh? Mi amigo. Ronnie Jiménez. Que hablé con él hoy. Ronnie Jiménez. Ese otro que también le dio en su tabana. No, a media no. luna vez <ríe> me lo agarró en el programa Sin Filtro y le dio ¡pipuá! Ronnie duró una semana que no escuchaba ese lado. No, pero la mano fue a Amelia, también a mami Jorda le dio. Sí, mira, eso, fue, eso fue leve leve eso fue una lo galleta deba, lo que pasa es que la, la cámara, duro, eh. lo que pasa es que la cámara no se ve en los golpes así pero eso fue una galleta que le dio mal mi Jordan, no fue leve lo que pasa fue que él se lo cogió fue a Chelsea se lo cogió a se lo cogió a risa porque sabe que lo iban a tullir, que lo iban a acabar pero no él estuvo bien porque él no no no respondió hacia una dama estuvo muy bien de parte de, de, de él de sí, estuvo muy no no no no de, de, de, de Ronnie. Ronnie sí sí estuvo muy maduro Ronnie de su mío, parte Ronnie, sí, Ronnie Ronnie sí, Ronnie sí está bien. muy bien él Ronnie está bien. Lo, lo hizo bien. Ronnie es Ronnie, una gente que usted lo ve así. No es, no es como se vende en las, red, en las redes. Ronnie es de una buena persona. Hey.